¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la, la asistencia de todos los que estáis ahora y todos los que han pasado a lo largo de la mañana las distintas ponencias que ha habido. Y, y creo que ha sido unas jornadas fructíferas, interesantes para todos los que habéis participado y que creo que la coordinación y la, la armonización como clave del éxito en la publicación de datos abiertos, las buenas prácticas empresariales en el ámbito de la reutilización y las acciones dirigidas a promover las áreas de acción clave en el mapa de ruta mundial que aquí nos compete. También me gustaría dar la bienvenida a Domingo Molina, director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y te cedo la palabra. Buenos días a todos. Es para mí un honor poder cerrar esta jornada con unas breves palabras. Este encuentro este sexto encuentro de aporta, con ese lema, cooperación global, impacto local, y cuyos hilos conductores han sido los datos abiertos y la reutilización de la información. Un encuentro siempre de gran valor y trascendencia, por sus múltiples implicaciones para la Administración y los ciudadanos, Todas ellas beneficiosas para la sociedad en su conjunto. Hoy en día, gracias a iniciativas como esta, contribuimos a mejorar la vida de los ciudadanos y las empresas. Tratamos de optimizar su tiempo y sus recursos, a la vez que fortalecemos la eficacia de la acción administrativa y la calidad democrática del Estado de Derecho, desde el impulso de la transparencia de la Administración pública. Por todo ello, no quiero dejar pasar esta oportunidad de felicitar a la SETSI por la exitosa realización de encuentros como este. En esta jornada hemos abordado temas muy importantes para la creación de riqueza a partir de los datos y servicios abiertos publicados por las Administraciones Públicas, temas que se imbrican de forma natural en la realidad actual de la Administración Pública, es decir, en la Administración Digital. Precisamente ayer entraron en vigor las primeras previsiones de las leyes 39 y 40 de 2015 del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y del régimen jurídico del sector público que suponen un hito con el que se, se refuerza el compromiso de más y mejor servicio público. Y en lo que respecta a esta jornada, hemos de resaltar que introduce novedades, como que la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel, basada en un funcionamiento íntegramente electrónico, no solo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, puesto que ahorra costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados. Así, la tramitación electrónica de todos los procedimientos, los documentos electrónicos, los expedientes electrónicos y el archivo único electrónico, cada uno con sus correspondientes metadatos, van a propiciar una mayor disponibilidad de datos electrónicos de forma generalizada y con mayor inmediatez, siempre con los controles de seguridad y anonimización necesarios. Por tanto, un conjunto más extenso e inmediato de datos reforzarán ...dos pilares tan, re tan relevantes en las políticas actuales... ...como son la transparencia y la reutilización de la información. No es lo mismo atender una petición de información... ...sobre expedientes que están en papel... ...que hacerlo sobre formato electrónico... ...con sus correspondientes metadatos. La transparencia, columna, columna fundamental... ...y prioridad absoluta del Gobierno... ...es la consecuencia lógica y natural... ...de la maduración social y política de la ciudadanía española de su toma de conciencia, sociedad española que nos exige responsabilidad y rendición de cuentas a cualquier nivel de la Administración. Surgió así la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La transparencia es un valor fundamental, esencial en el Estado de Derecho. Mejora la calidad del sistema político e institucional, con incidencia natural en los ámbitos social y económico. Fortalece la Administración Pública, al convertirla en un agente aún más responsable y, por último, refuerza la confianza ciudadana en las instituciones, al transformarlas en vectores de rendición de cuentas y la gobernanza pública que preside la orientación de un Gobierno abierto. Este modelo de Gobierno, el abierto, conecta estrechamente con el otro pilar de la Administración digital que se ve reforzado, la reutilización de la información pública. Un concepto, el de reutilización de la información pública, engañosamente simple, pero cuya trascendencia es muy profunda, dado que no es sino el uso, por parte de personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector público. Su virtualidad, por tanto, es amplia y transversal, dado que la información que obra en poder de las Administraciones públicas es ingente y relevante. Información que, no olvidemos, ha tenido un coste obtenerla y generarla, ...y por tanto, tiene un valor el reaprovecharla y utilizarla... ...y es, es justo devolver este valor a la sociedad de la, de la que proviene. Precisamente por ello, la reutilización de la información del sector público... ...contribuye en gran medida al desarrollo tecnológico... ...a la explotación estratégica de la información... ...ofreciendo oportunidades a nuevas actividades económicas... ...conforme cambia la sociedad. Ejemplos como Uber o Airbnb... Y otros similares son buena muestra de cómo está cambiando el comportamiento de la gente y que justifica que la Administración digital no, no debe verse como un fin en sí mismo, que procura una mejora de la eficiencia de la gestión, sino que debe ponerse al servicio de los ciudadanos y las empresas. A nadie se le escapa, por tanto, la notable incidencia de la reutilización, por lo que resulta muy conveniente la adecuada organización de la información pública en unas condiciones suficientes de acceso, seguridad y fiabilidad para su adecuado reaprovechamiento, para ayudar a las propias Administraciones públicas a conocer el potencial real de sus recursos, incrementar sus prestaciones y promocionar su papel de servicio dentro de la sociedad. La reutilización de la información del sector público, en definitiva, es un agente generador de valor de primer orden para la sociedad de ahora y del mañana. Aporta es una iniciativa que surgió con la meta de sentar las bases para el desarrollo del mercado de la reutilización de la información pública y dar apoyo a la Administración en las actividades técnicas y organizativas necesarias para su publicación. Una iniciativa de la que está muy orgulloso el Gobierno, comprometido con todas las aplicaciones prácticas de la Administración digital para el presente y el futuro de la sociedad, las empresas y los ciudadanos. Prueba de ello, lo constituye el hecho de que a 31 de agosto se encuentren disponibles más de 11.800 datasets para su reutilización en la página web datos.gov.es, un ingente número que, poco a poco, sigue aumentando en un proceso que pretende reunir al mayor número de datos abiertos posible. Por ello, desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas estamos elaborando un Real Decreto de Reutilización de la Información, de próxima aprobación, que servirá para dar cauce y carta de naturaleza a todo este proceso, con una visión clarificadora de lo que significa la reutilización de la información en el sector público y su virtualidad práctica al objeto de introducir la reutilización sin vuelta atrás. Todo este proceso está enmarcado, a su vez, dentro del Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, aprobado por el Consejo de Ministros de 2 de octubre de 2015 tal y como se acordó en la Comisión de Estrategia TIC, celebrada el 15 de septiembre de 2015. Establece sus propios principios rectores, los objetivos y las acciones necesarias para alcanzarlos, así como los hitos para el desarrollo progresivo de la Administración digital. Un proyecto que responde a las nuevas demandas de la sociedad, proporcionando información y servicios digitales en cualquier momento, en cualquier lugar y por diferentes canales, generando nuevas formas de relación con los ciudadanos, facilitando oportunidades de negocio e innovando en los servicios, aprovechando siempre las oportunidades que proporcionan las TIC. Así, la estrategia TIC plantea la transformación digital antes de 2020 y, para ello, incorpora las recomendaciones de la OCDE y la Estrategia de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital siendo un claro instrumento para la aplicación de las nuevas leyes de procedimiento administrativo común y remes jurídico como, como, que entraron en vigor ayer, como he dicho antes. El plan le da tanta importancia a la reutilización que le dedica una línea de acción, en concreto la séptima, bajo el epígrafe, publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su reutilización. Entre las medidas que pretende hacer realidad esta línea de trabajo cabe destacar la identificación de la información potencialmente reutilizable desde la concepción de los sistemas de información, incorporando en la memoria de los expedientes de desarrollo de aplicaciones que se determinen un análisis de la utilidad pública de la información gestionada y de las posibles APIs de integración con el sector infomediario. El fomento de, del uso de formatos reutilizables en la gestión de los datos. Voy terminando. Aporta sigue siendo vigente y necesario. Prueba de ello es el gran impulso político que sus metas reciben no solo desde el Gobierno español, como hemos visto, sino también desde las diferentes instancias internacionales, a través, por ejemplo, de la Estrategia para un Mercado Digital Único y el Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-2020 de la Comisión Europea, que incluye entre sus principios la apertura y transparencia por defecto. O la OCDE, que entre sus recomendaciones a los países para el desarrollo de su estrategia de administración digital, Pone, en primer lugar, incluir una mayor transparencia, apertura e inclusión de los procesos y operaciones de la Administración. O las recientes conclusiones del Consejo de Europa sobre el Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-2020 de la Comisión Europea, en las que invita a sus Estados miembros a acelerar sus esfuerzos para la transformación digital de las Administraciones públicas, a desbloquear todo el potencial de los datos y estadísticas fiables, así como la innovación basada en los datos. Y a abrir todos los datos de las administraciones cuando los soliciten las empresas o ciudadanos, siempre que sea legalmente posible, para crear nuevos productos y servicios de valor añadido. Como ven, podemos estar orgullosos de lo ya hecho, pero el reto sigue siendo muy importante y debemos estar esperanzados en que lo vamos a conseguir entre todos. Muchas gracias por su atención. Pues eh, muchísimas gracias, Domingo. Eh... Me he dejado sin palabras y sin texto, pero, pero yo sí que quería recalcar, y yo creo que lo conocéis todos los que estáis aquí, la importancia de los datos abiertos, la, la terrible importancia que ya en otros países se está viendo en cuanto a la monetización de esos datos y el valor que tienen en sí. En algunas ocasiones siempre hemos oído, aunque sea un poco tópico, la importancia de los datos que son, digamos, el petróleo, la energía del futuro, pues sí que es cierto y así lo tenemos que ver. Eh, con esas bases, tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde la Secretaría de Estado como desde Red.es, eh, pues la apuesta es máxima total y en la medida en que podamos apoyar y desarrollar eh, políticas de apoyo a la mejora, a la utilización, reutilización eh, de datos, pues yo creo que eh, ayudaremos, entre otras cosas, a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, por otro lado, a generar un tejido empresarial que, como vemos en muchos ejemplos como los que has citado, de los Uber o de los Airbnb y compañía, sí que están siendo capaces de monetizar de forma clara esos datos. Eh, no os voy a aburrir mucho más, simplemente recordaros que esta semana se va a celebrar la cuarta edición de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, que yo creo que es una clara muestra y una clara apuesta de lo que ha sido eh, para España traer eh, una conferencia de este nivel con la digamos la, la, la, el peso y el, y el conocimiento de las personas que van a participar en esta conferencia, que yo creo que va a ser muy interesante para ver tanto lo que se puede mejorar en este país como cuáles son las mejores prácticas que se están realizando en otros países. Y sin más, muchísimas gracias.